Hola, bueno anteriormente hablábamos de cómo la hora de la comida afectaba la pérdida de peso ahora ya vamos a hablar de cómo la hora de la comida afecta al azúcar, a la glucemia, al azúcar que tenemos en sangre y es que distintos estudios están demostrando que el horario de la comida afecta a la tolerancia a la glucosa en nutrición ahora mismo está muy de moda hablar del índice glicémico y este índice glicémico lo que indica es la capacidad que tiene un alimento en aumentar durante las dos horas a continuación de tomarlo el azúcar en sangre y cómo este azúcar vuelve a caer a niveles normales Vemos en esta diapositiva cómo por ejemplo hay alimentos como las galletas, los pasteles, los helados que tienen un índice glicémico muy elevado, casi del 100% igual que la glucosa o la sacarosa También sería un ejemplo el pan blanco sin embargo, pues otros alimentos como son eh, algunos tipos de arroz, o las verduras, o los panes integrales eh, disminuyen este índice glicémico casi a la mitad Sin embargo, aunque este eh, concepto parece que es eh, definitivo y radical, esto no es así De hecho, vais a ver cómo el índice glicémico de los alimentos cambia también en función de la hora por ejemplo, si tú te tomas este cocido a la 1 de la mañana no va a tener, eh, del mediodía, perdón, no va a tener el mismo efecto que si te lo tomas a las 4 y media Y así vimos en un estudio con Cristina Bandín en el año 2015 que se publicó en el International Journal of Obesity cómo eh, este mismo cocido presentaba un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos diferente en función de la hora Fijaros que cuando se comía tarde eh, tenemos eh, una oxidación de carbohidratos menor eh, que cuando se come a la hora temprana pero también vemos como el índice glucémico de este cocido, es decir su capacidad que tiene de subir el azúcar en sangre y que vuelva a recuperarse en valores normales eh, cambia en función de cuándo se toma así vemos como en la curva más oscura presentamos un índice glicémico mayor eh, cuando este cocido se come tarde que cuando se come pronto a pesar de que era el mismo cocido y las mismas personas también eh, Oren Freud, en un estudio del que ya hablamos anteriormente en el que eh, comentábamos cómo hacía dos grupos personas que desayunaban solo 300 calorías y cenaban 700 y el otro grupo de personas que cenaban 300 y desayunaban 700, es decir, un grupo de comer un desayuno copioso o el de la cena copiosa dentro de una dieta hipocalórica, eh, veíamos anteriormente que esto influía en la pérdida de peso. Bueno, pues Oren Freud también demostró que esto influía en la tolerancia a la glucosa y así aquellas personas que comían el desayuno eh, menos copioso y la cena más fuerte presentaban una mayor. Eh, intolerancia a la glucosa y más problemas para metabolizar los carbohidratos En definitiva, la tolerancia a la glucosa cambia en función de la hora del día Entonces, ¿Qué pasa en España, que por ejemplo cenamos muy tarde? ¿Afecta cenar tarde a la tolerancia a la glucosa? Eh, fijaros que si comparamos España con otros países España es el país en el que se cena más tarde por ejemplo vemos en esta gráfica cómo en España de media se cena sobre las 10 menos cuarto sin embargo en Italia se cena un poco antes, una hora antes en Francia media hora antes que en Italia y en Alemania todavía antes sobre las 7 de la tarde y en Suecia se cena a las 6 de la tarde eh, Si tuviéramos que plantear eh, un horario para España quizá el que mejor nos funcionaría sería el italiano que no es tan extremo pero aún así eh, ya adelanto un poco la hora de la cena ¿y por qué? porque cuando estudiamos en mujeres en, en España en la región de Murcia eh, dándole la misma cena que era en este caso unos raviolis con tomate y un melocotón en almíbar se las dábamos a 40 mujeres eh, pronto como es en la cena temprana a las 7 de la tarde o tarde, que sería la cena tardía sobre las diez y media o once, se considera una cena temprana eh, pues aproximadamente cuatro horas antes de su hora habitual de irse a la cama y una cena tardía aproximadamente una hora eh, antes de la hora habitual de irse a la cama. Aunque podemos decir que los cenadores tardíos son aquellos que cenan aproximadamente durante las dos horas y media antes de irse a la cama. Bueno, pues lo que vimos es que el horario de la cena en las mismas mujeres cuando cenaban tarde tenían un índice glicémico diferente eh, y aquí vemos cómo eh, cenar tarde produce un efecto de peor tolerancia a carbohidratos y un mayor, por tanto, índice glicémico del mismo plato eh, de espaguetis y eh, melocotón eh, y simplemente hemos cambiado la hora. En esta figura se representa el área bajo la curva de eh, la m, curva oral de, de glucosa y vemos claramente cómo el cenar tarde eh, produce un área mucho mayor, significativamente mayor que cuando se cena pronto. Entonces, ¿a qué hora debemos cenar? Tenemos solución aquí en España. Aunque todavía este estudio es preliminar porque solo se ha hecho en 40 mujeres y ahora queremos investigar ya en un estudio ya epidemiológico si de verdad cenar tarde está afectando a, a la población española eh, de este pequeño estudio sí que podemos concluir que sería bueno cenar al menos dos horas y media antes de irnos a la cama. En definitiva hemos hablado de cómo la tolerancia a la glucosa cambia a lo largo del día con el horario de las comidas y lo que, como siempre, lo que os quiero proponer es seguir estudiando en los relojes de tu vida y a continuación terminaremos este módulo hablando de si comer tarde nos afecta igual a todos, es decir, si la genética interactúa con la hora de la cena o de la comida para tener un efecto sobre nuestra salud.